En la tarde de ayer, en medio de una asamblea, presidentes de diferentes juntas de vecinos que componen el bloque Cuesta Blanca acordaron el no permitir las instalaciones de la bomba de gas ubicada en la salida Jaya de esta ciudad. Nuestro colectivo de manera consecuente. Nosotros como coordinador de la zona norte de Pueblo Nuevo, siempre vamos a estar de acuerdo con lo que diga la comunidad. No vamos a estar de acuerdo con lo que diga un grupito, de, de, de beneficiarse a un grupito. La comunidad ha dicho que no va a la planteada y nosotros lo manteremos en pie de lucha con la comunidad. Hoy, el actual presidente del bloque, Pedro Jacobo, ratificó esta decisión y dijo además que se están siguiendo los pasos legales para impedir el funcionamiento de la estación, la cual, de acuerdo a informaciones extraoficiales, hasta ayer estaba en funcionamiento. Eh, eh, ya estamos haciendo la diligencia de reunirnos para dar los pasos necesarios, pero que sabe la autoridad de que se dieron. Entonces, es eh, como te digo, si ya se dieron los pasos, aunque si hay que hacerlo, lo hacemos otra vez, porque ya estamos coordinando esa parte, pero ya los pasos necesarios se dieron, y a ellos no le avala esa gente de esa planta de gas, ni un papelito, después que fue cerrada esa planta de gas, porque le dieron tres meses eh, para esa remodelación, y en esos tres meses fue que pasó el caso, ¿me entiendes? Y después de ahí para acá, que pasó ese caso, fue cerrada, y ellos aquí no han traído nada que lo avala, que ellos pueden tener esa planta eh, abierta. En cambio, la presidenta de la Junta de Vecinos de los Gumancitos, María Altagracia Rosario, dijo que Pedro Jacobo no fue claro al dar su opinión sobre la adquisición de un bus que fue donado al bloque a cambio de que se permitiera la bomba de gas. Si Jacobo se viera negado rotundamente, aún no. Esto eh, hoy no le estuviera afectando a él. Pero Jacobo dijo, hagan lo que ustedes crean. Entonces, ayer decir, hagan lo que ustedes crean, entonces con esa palabra dio a entender de que él no era tanto que se apartaba de, de, del problema, de la cuestión, sino que él, como quien dice, estaba dando apoyo. Con esa palabra, supongo yo. Explicó que el bus fue recibido con la intención de recaudar dinero en viajes, que luego sería puesto a disposición de los más necesitados. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.